Buongiorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa fácil facho? facho un circuito de base para saltar en verticales. Voy a hacer 5 a 6 ejercicios que te van a ayudar eh, a saltar de piú. Lo so, ejercicios de pliométrica, si sí, son tantísimos para saltar. Eh. Pero cuestos estos 5 ejercicios que yo te porto de base, a mí me han ayudado tantísimo. Yo primo jugaba para bolo. Además, en mi tempo libre. Eh, doy un poquito de fastidio, juego un poquito de de, de basquetbol, de en giro ahora yo voy compartir eh, compartir, divider todos estos ejercicios de base que te van a ayudar eh, a saltar en medio importantísimo laborar el polpacho, la gamba y el abdomen aunque son un poquito panato, pero piano piano eh, arriba a mi trasguardo y una otra cosa siempre que vamos a hacer un ejercicio para saltar importantísimo vale un buen riscaldamiento y aunque pare estreche con la salud, no se yoga, así evitamos eh, strapos, eh, calambres en español y otros dolores. Por eso te concilio de fare este ejercicio, Yo, primo de, de, de, de, de, de fare con este video, ya faltó un poco de corseta, he saltado la corda 10 minutos. Yo lo faccio adesso no lo facho de eso porque no volvió que el video se divente así, tropo. Lungo, lungo. Ok, vamos a iniciar el primo con nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer con esta pala. Una pala de, de, de, de basket. Habíamos, perfecto. Ejercicios ejercicio de base. Habíamos bisogno de un tapetino. Eh, le y pese. Si tú no hay pese a casa, puedes prender una confección de agua de, de, de un litri, dos litri. aunque eh, el tapetino, basta. Tapetino. El, la pese y basta. La pala es un poquito para parar un poquito la escena y... Topo. Probo eh, si es capaz de, de si riesgo a esquachar, aunque el cuello está alto. Guarda que está alto, está alto, <risa> está alto, está alto. Pero yo sí probo, yo sí probo. Yo le meto la fe, la bolia, la energía, la motivaciones. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. No, no, con nuestro primo vamos a hacer un poquito de, de movilidad. Al menos, así nuestro músculo se prepara para hacer la actividad física. Oiga, están jugando los. Los rivales allá, vamos a darle un poquito de fastidio con, el, con nuestro salto ahí, <ríe> Ok, ok, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Cinco ejercicios. Por ejemplo, el primer ejercicio lo puedes repetir, aunque 3, 4 vueltas para 10 saltos. y salto. Ok, vamos a iniciar y guarda, desde, desde un punto A al punto B. ¿Qué cosa, Facho? Ahora, la, a la expresa misura de la espalda. Facho, cuesta balanceo. Vado siempre avante. Oh, no importa que vayas a... Adelante, Continuo. Uno, dos, tres. Perfecto, vale. Cambio nuevamente. Ahora esta es la misura de la espalda. Me ayudo con las manos. Vado adelante. Chao, cara, vale. cara. Nuevo. Uno, dos, tres. Perfecto. Ahora lo hago de frente. Vado acá. Esta es la misura de la espalda. Balanceo con le manes, paso avante. Salto de, de la rana. Ok, 1, 2, 3. Perfecto, con este ejercicio lo podemos repetir 3-4 volte, al menos fare 10 saltos. Salta siempre avante. Importantísimo, como he es dicho prima, laborar el abdomen. El abdomen nos da cuela. La nos da, se lunga, se lunga como un elástico, tras, tras cuando vamos a sketchar. Vamos a fare. yo consiglio hacer este circuito tres vueltas a la semana. Este de abdomen, vamos a hacer 30. En abdominales podemos hacer tante, tante, de 80, 30, cierto. No la fachamos todas de súbito, pero de 30 en 30, 40 en 40, fachamos tantísimo. Ok el tapetino, las dominales que yo consigo es para saltar en medio, bata. 1, 2, 3, 4, mano toca gómito, gómito toca ginocchio, gómito toca ginocchio, podemos hacer 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2. Addominales, addominale. Questa mi piace di più para gente que vuole a liberar el salto si son otras clases abdominales, pero inicia con cuestas inicia con cuestas que son eh, digamos, eh, básicas que te, que te van a motivar eh. aunque lo puedes hacer una, far... una modifica puedes hacer così. tra, tra, tra tra, tra tra, tra perfecto ahora que voy a hacer voy a hacer 5 saltos vamos a portare. El ginocchio al pecho. Siempre amortiguando la caduta. La caduta. Estamos saludando a todas las personas que juegan básquet, calcio, balabolo. Pues estos ejercicios te van a ayudar a saltar en più A hacer medio tu performance. Ok, guarda. Haz eso. Vamos a llevar el ginocchio al pecho. Vamos a amortiguar la caduta. Abro a la espesa misura la espalda. Ok. Me preconcentro. Me preparo. Ah. Uno. Dos. 3, va. Ok. Nuevamente, nuevamente. Siempre en punta, en punta, en punta, en punta. 1, 2, 3, se va. Ok. 1, 2, 3, se va. Ok. Cambio. 1, 2, 3, se va. Ok. 1, 2, 3. Ok. Giro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 perfecto uh, pues este ejercicio fue fare. 5, 6 saltos fue la pausa y lo repite de 4 a 5 volta, otro ejercicio importante que es esto, ya hemos fatto el primo que es abdominales segundo polpacho polpacho lo la pala. Se tú no hay el peso. Puede aprender dos confesiones. Esto Cuestos de base. Aunque esto lo puedes hacer a un muro, pachándole più, più lavoro. Pero para iniciar vamos a hacer el de base. Preso. Postura, pezzo avanti, schiena dritta, solamente punta. Esciendo. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, cambio, cambio, cambio, continuo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Esto en palestra lo puedes modificar diventarlo più más potente, más fuerza mettere más resistencia. Pero para iniciar va bene così con un peso moderado. Ok, nuevamente va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 en más. es un músculo potente y resistente que se si puede entrenar todos los días como el abdomen. Ok, Uchi View. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Nuestro último ejercicio que yo propongo, vamos a fare el squat o el squat o la sentadilla con un peso moderado, con este exceso peso, pero vamos a lunge un poquito la saltabilidad voy a fare voy a fare 5 voy a fare 15 salto 15 salto tú a casa le puedes modificar el peso o, no, o en palestra lo importante elaborar es, eh, con pesos intermedios intermedios ok si tú no hay el peso a casa para los zapeso para los zapeso pero para el, el gesto de, del salto ok prende el peso pierde haz esa mitura a la espalda voy a ascender y hago un piccolo salto va qua, tra, uno, due, tre, quattro, cinque, uh. giro, giro, mi giro, me giro, si va, si va, uno, due, tre, quattro, cinque, perfetto cambio. Último 5. Si sí va, si sí va. 1, 2, 3, 4, 5. Para iniciar va bien estos ejercicios de base. Tu casa lo puedes repetir de 2, a 3 4 vueltas como he dicho prima importante rescaldamiento y aunque para estrés todo lo que fai hoy domani se verá adiós puedo probar si puedo probar si el día de como es <ríe> ok está alto está alto pero no es imposible no es imposible ti. tú si hay falta los ejercicios certo. no solo hoy y no repetirlo al menos por 2 3 meses vedrai los resultados, guarda Altino, pero sí, proviamos, proviamo. fiducia, fiducia, ah, ah, ver ver ah, ah, vamos a ah, bravo, bravo, così ci provo, ci provo E qua, e qua ah! guardalo, guardalo lì, lo hai fatto más y más, Yo le he aunque tú no puedes hacer Sí se puede, sí se puede, sí se Pa pa pa pa. puede falta mira comando si aún no te has inscrito para este canal inscríbete a eso de cuore pablo ¡Ah!